Estas son las más recientes declaraciones que ha entregado el ministro de Exteriores de la Federación Sergei Lavrov, quien anunció que el Kremlin conseguirá subir a sus objetivos en la operación militar en Ucrania durante una entrevista concedida a un medio local identificado como Berbi Canal. Gracias a nuestra perseverancia, paciencia y determinación, defenderemos nuestros nobles objetivos vitales para nuestro pueblo y nuestro país. Dentro de las mismas declaraciones, Sergei Lavrov dice que el tema de las negociaciones con Kiev tiene que pasar obligatoriamente por el reconocimiento a las cuatro regiones anexionadas por la federación, que son Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Estas son otras declaraciones del ministro de Exteriores ruso. Consistentemente manteniéndonos siempre abiertos a un diálogo basado en la equidad. No tenemos prisa, el presidente lo dijo, claro que nos gustaría ponerle fin a esta situación lo más pronto posible, terminar con esta guerra que Occidente ha estado preparando y que al final desató contra nosotros a través de Ucrania. Ucrania se mantiene en la posición de no negociar con Rusia y ponen como condición retirar a todas las fuerzas rusas del territorio ucraniano para poder llegar a una mesa de diálogos y que le pongan fin al conflicto. Y escuchen porque hay temor desde el gobierno de Zelensky por los pasos que viene dando la federación en asocio con el país de Bielorrusia. Se teme una contraofensiva rusa desde Bielorrusia, es lo que se viene comentando en varios portales militares. Y es que no es para menos teniendo en cuenta que el mismo Kremlin ya dio vía libre a estos ejercicios militares en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, según el comunicado que ha emitido el Kremlin se sabe que los militares de ambos países realizaron un ejercicio conjunto que tenía como objetivo recapturar un puente que estaba al control de líneas enemigas ficticias en un campo de entrenamiento los militares rusos y bielorrusos se sometieron a un entrenamiento de combate conjunto para practicar elementos tácticas y uso de armas habilidades médicas, ingeniería así como también el entrenamiento en la conducción de vehículos de combate a través de terrenos supremamente difíciles, es lo que han dicho fuentes castrenses desde del Ministerio de la Defensa de la Federación y se da un día después de que Bielorrusia anunciara el fin del acuerdo de seguridad que había suscrito el aliado ruso con Ucrania que permitiría la realización de actividades militares a una distancia de 80 kilómetros. Recordemos que el gobierno de Alexander Lukashenko recientemente anunció el envío a la frontera con Ucrania de más de 70 mil soldados para proteger su soberanía, en conjunto con más de 15 mil soldados que le ha transferido a la Federación y que están aguardando a cualquier intento de agresión al país bielorruso para responder de manera recíproca y por eso desde Kiev han lanzado la voz de alerta en torno a esta posible alianza de Rusia y Bielorrusia que pudiera estar alistando todo el escenario para una nueva contra. Ofensiva en contra de las fuerzas militares de Kiev, o por lo menos eso es lo que están expresando desde el gobierno de Ucrania.